Call to him when he will come She'll run to him like he's the one His arms that stretching, but when she's done. Somos la sociedad de la medianoche, separados diferentes, nos gustan diferentes, nos gustan diferentes cosas, vamos a escuelas diferentes y tememos amigos diferentes, pero hay una cosa que nos atrae a todos, la oscuridad cada nos reunimos alrededor de esta fogata para decir nuestros temores y nuestras extrañas y terroríficas historias, eso fue lo que nos reunió y lo que nos sigue haciendo venir a divergencia, a los que se unan van a abandonar la comodidad de la luz para entrar al mundo de lo sobrenatural, hay algo mucho peor que estar solo en la oscuridad en el profundidad del noche y viviéndolo todo en carne propia alguna una vez sintieron esa extraña sensación de que alguien nos está observando punto de someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia a la que llamo la leyenda de brandon james el original asesino dos fase todo comenzó el 1 de octubre de 1980 cuando nació brandon james él era un joven deforme sus padres no le ponían atención solo su hermano mayor Tuvo bastante cirugías todas fallidas en cada cirugía, le daban en una máscara vio a una mujer de la que se enamoró, no sabía su nombre pero la llamaba Mida y la espiaba, y la amaba. Un día en el baile de graduación tuvo el valor de hablarle pero con la máscara, cuando se la quitó dio un grito muy agudo. Los jóvenes fueron a golpear a Brandon y él se fue esa misma noche cada uno recibió una llamada y cada uno fue asesinado. Hasta que Daisy le dijo que lo quería ver en el muelle, ahí se vieron, Brandon le dio un collar de oro con un corazón, Daisy lo abrazó y le dijo que lo perdonara, luego la policía rodeó a Brandon y Daisy lo mató. Veinte años después. Todo comenzó con la hija de Daisy, Emma el 10 de octubre del 2015 recibió una llamada. Yo sé la verdad de tu madre, todos te mienten. De repente sonó el timbre y había un paquete, cuando lo abrió había un corazón humano toda la ciudad, estaba muerta de miedo hubo varios asesinatos en donde dejaban una máscara de Brandon James la mayoría de sus amigos murieron. Excepto dos. Pensaban y pensaban murió el novio de Emma ahorcado los demás degollados hasta que sonó el teléfono y dijo. Esto se acabó. Decide a quién mato a tu padre, a tu madre, a tus amigos o a ti estaba en un momento de tensión de repente todas las puertas se cierran no hay salida empezó a sonar la voz de una niña cantando una canción macabra 1 2 entra a la puerta 45 te hace llorar 56 mata a tu familia 666 te matará se quedó analizando Emma un silencio Se quedó en la casa de repente suena la puerta top top Emma se asoma por la ventana y escucha una voz No Emma no hagas algo así y se ve una máscara de Brandon James Emma gritó su amigo subió al cuarto y vio a Emma y le dice que pasó Y de repente atrás del amigo aparece el asesino y le corta el cuello y le dice a Emma Es hora de que escojas y si le dice te escojo a ti corre hacia el caen por la ventana del edificio Y los dos mueren la única que sobrevivió en el edificio y agarró la máscara de Brandon James y dijo yo voy a acabar con esto Tomo el cuchillo y la historia se repite Muchísimas gracias por haberme acompañado Como siempre Nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós. Bien buenos ¿Qué te parecieron estas historias?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 let